¿Qué tal muchachos? Espero les estén pasando súper Soy el tío Hearthstone y en el video de hoy vamos a hablar sobre el top 5 de cartas coste 3 en Marvel Snap. muchachos conforme vayan subiendo los costes de cartas se irá volviendo más complicado y polémico poder establecer un top 5 ahora ya nos encontramos en las cartas de coste 3 y la verdad ha sido bastante difícil para mí poder establecer este top de cartas ya que para que una carta se encuentre arriba de otra son por esos detalles mínimos en la serie 3 encontraremos la mayoría de cartas que se encuentran dentro de este top menos mal cartas que a partir del juego medio proponen fuertes estrategias que pueden elevar tus chances de ganar la finalidad de este top es orientarte bajo mi opinión y experiencia Cuáles serían las cartas de coste 3 más importantes Con las cuales tú puedas armar mejores mazos o mazos más contundentes Hoy veremos bajo ciertos criterios Cuáles son las cartas de coste 3 más importantes para mí 1. Impacto en la estrategia del enemigo 2. Se puede usar en cualquier mazo 3. Sinergia con tu propio mazo 4. Presencia significativa en la ubicación Y además cada criterio tendrá un puntaje de bajo igual a 1, medio igual a 2 y alto igual a 3 En base a esto podremos acercarnos lo más posible a una valoración objetiva de la carta ¡Procedamos! Puesto 5 y de entrada aquí les presento a Mystic. Vayamos con el criterio número 1. Impacto en la estrategia del enemigo. La verdad aquí Mystic está bajo, no tiene impacto en la estrategia del enemigo. Salvo una excepción más o menos que se me ocurre ahorita que vendría a ser con Rogue. Pero ese es un complemento, o sea no es que Mystic como carta directamente impacte en la estrategia del enemigo. Sino que se podría ayudar digamos de Rogue para poder replicar lo que Rogue le roba a una carta enemiga. no, En este caso un efecto continuo que le roba. Y Mystic después replica ese efecto pero no es así O sea, no es que necesariamente funcione como algo directo En el impacto en la estrategia del enemigo Solamente de por sí sola la carta Mystic Necesitaría Rogue para poder funcionar así Por esa razón acá Yo le estoy poniendo el puntaje bajo O sea, un punto Criterio 2 Se puede utilizar en cualquier mazo Y aquí le estoy poniendo un puntaje alto La verdad Mystic Porque sí, tiene para prestarse en muchos mazos Mazos donde vaya cartas fuertes con efectos continuos Mystic puede ir ahí Para poder, digamos, replicar ese efecto O adquirir el efecto esa carta y poder potenciar mucho más tus estrategias Por esa razón hay tantos Mazos que utilizan cartas con efectos continuos Que son muy buenas, digamos que estamos Usando Dino o estamos usando algún combo Con Ronan de repente por ahí Entonces hay tantas maneras de, Y combinaciones con las que puede Hacer Mystic que puede ir en muchos mazos Es muy versátil por tanto tiene tres puntos Aquí. Criterio 3, sinergia Con tu propio mazo y correctos Mystic sinergia, tiene 100% De sinergia con tu propio mazo, en tanto tú Lleves más cartas con efectos continuos más posibilidades tendrás de poder Usar a Mystic para poder ejecutar cualquier combo O para poder triggerar cualquier combo Que tengas con alguna carta De efecto continuo valiosa que puedas lanzar Esta, por ejemplo, este efecto bueno O este combo muy bueno que se usa También es con los Dinos Utilizas Munger en turno 4 re, eh, Duplicas a Mystic ¿no? en tu mano Y luego tienes un Dino que lo lanzas En turno 5 y en turno 6 lanzas Dos Mystics, digamos adquiriendo La habilidad del Dino ¿no? Y con eso pues va a ser increíble porque puedes tener que cartas de 12, 14 de poder seguramente ahí y se vuelve pues muy muy devastadora y muy potente la verdad ese tipo de combos igual me he visto también que lo hacen con Ronan Ronan también es una carta que es algo parecido a Dinos. pero con una habilidad inversa y Mystic también lo que hace si, si sabes, a, si haces el combo bien, si te sale bien, pues igual puedes llegar a lanzar igual que el Dino, dos Mystics replicas a, a Ronan y puedes llegar a tener bastante pero bastante poder ahí es algo increíble y la verdad Mystic tiene sinergia total con el más y por esa razón acá le van tres puntitos. En el criterio 4, presencia significativa En la mesa, la verdad Mystic no tiene presencia Acá le vamos a poner un punto bajo Porque aquí, pues solamente tiene 0 de poder Lo cual, no es Malo de per se, sino también puede Llegar a ser algo muy bueno si lo usas en el mazo de Mr. Negative, en el mazo de Mr. Negative Si la logras invertir a Mystic, pues se vuelve Una 0-3 y es muy Pero muy atractiva para poder hacer combos finales O de repente por ahí en turno 5 Por ahí la puedes lanzar a Mystic para poder Replicar el efecto de una cera tal vez No lo sé, pero son cosas que que te pueden ayudar para poder eh, explotar en combos pero muy bueno. Pero pues generalmente Mystic en situaciones normales no aporta mucho que se podría decir en el combate. No, no aporta poder a menos por ahí por ejemplo que puedas tener un Bust. también. El Bust le puede dar 3 de poder a Mystic o sea le setea 3 de poder. Lo cual también hace que sea bastante bueno pero necesita complementos. Pero la carta de por sí sola tiene un poder de 0. Por tanto tiene un punto en este criterio. Y ahora nos vamos con el puesto número 4 y les presento al carachón viejo a Brut es una carta que no era muy popular antes de la salida de Silver Surfer pero a partir de la salida del pelón viejo Brut ha sido una de las cartas más solicitadas que incluso hay gente que ha estado pagando mil tokens para poder comprar esta cartita. Criterio 1 ¿Tiene impacto directo en la estrategia del oponente? Y la verdad no, es muy raro que lo tenga Brut por ejemplo es una carta que llena rápido una ubicación, por esa razón tal vez en ciertos casos y muy específicos de repente si te quieren lanzar un Hop Goblin y tú llegas a llenar con Brut primero Puede ser que el oponente tenga problemas ahí, ¿no? O de repente te quiere ocupar la ubicación con un profesor X para tratar de, de, de tomarla y por ahí de repente también le haces un brut. Y con eso, digamos que tienes una, una, una clara ventaja ahí porque tienes más poder. Pero no necesariamente es que va a interferir en la estrategia del oponente, no es que vaya a poder dejarlo jugar algo, ¿no? O sea, en realidad el oponente puede jugar lo que quiera y tú vas a poner tus brutes Hay a veces también unas ubicaciones que también, del, por ejemplo, la ubicación de la balsa, donde el que llena primero la ubicación se lleva una carta de coste 6% cero energía, pues acá Brut también muy bueno acá, incluso también creo que hay otra ubicación que no recuerdo el nombre que también el que gana en poder no, después del turno 4 también roba dos cartas y acá también Brut puede llegar a ayudar bastante son, son cosas que Brut hace que te pueden beneficiar pero no necesariamente alteran la estrategia del oponente no es que perjudican directamente la estrategia del oponente, él puede seguir jugando lo que quiera pero Brut acá como les digo en este aspecto, en este criterio va a tener un puntito porque la verdad no interfiere en la estrategia del oponente de por sí criterio 2 se puede utilizar en cualquier mazo y la verdad brut tiene unos usos Digamos que se podrían decir algo específico, pero que se puede explayar, se puede expandir un poco más. No se centra solamente en que juegue con Silver Surfer. Brute puede ir un poco más allá. Incluso desde antes de Silver Surfer. Por ahí también se estaba utilizando Brute en mazos con cerebro. Mazos que usan Cerebro. Patriot. Que son esos mazos que más pueden explotar también las características que tiene esta cartita de Brute. Ya que como saben, Brute también te saca. Este en el caso de Patriot, el Brute Link, ¿no? Y son los Brute los que puede también eh, bostear el Patriot. Y por esa razón es que se usa bastante Brute en ese tipo de mazos. Entonces acá digamos que esta cartita de acá de Brute tiene usos en otros mazos. No, es que no, es que no es que es como, como Mystic, por ejemplo, que se que puede tener más amplitud. Porque va a depender mucho también del tipo de, de los arquetipos que estés llevando. Pero los arquetipos acá de Brute son bastante claros: cerebro. Patriot y Silver Surfer, incluso también el mazo de Mr. Negative con Silver Surfer también es una muy buena combinación. Por tanto acá yo le voy a poner eh, puntaje medio, vamos a ponerlo en medio, dos puntitos. Criterio 3. ¿Bru tiene sinergia con tus mazos? Correcto, tiene 100% de sinergia con tus mazos Incluso puede hacer muchas cosas La verdad, tú puedes poner un Brute Y puedes poner un Wolfbane Y, tienes, y sabes que ese Wolfbane va a salir en más 7 de poder Luego vas a tener también una Tormenta Que puedes poner una Tormenta para poder eh, Tratar de conquistar una zona Y pones Brutes ahí con Tormenta en el siguiente turno Y tal vez con Silver Surfer más adelante Puedes tomar esa, esa ubicación sin ningún problema O sea, prácticamente la tienes ganada ahí O incluso a veces sin, lanzando solamente los Brutes Sin necesidad de bosteo También puedes lograr ganar una ubicación en ese tipo de, de casos Lo cual hace que sea muy bueno Muy versátil Hay mucha sinergia de por medio Incluso también Ahí puedes lanzar Brut Y le malogras un poquito también el, el Lizar ¿no? A veces te usan Lizar Pones a Brut llenas la, llenas la ubicación más fácil Y también el Lizar Se podría decir que también del enemigo queda perjudicado Pero acá en el tema de las sinergias Brut es sinergia pura con tu mazo En todo lo que desees utilizarlo Incluso puedes ponerlo conjunto con un Iron Man También aprovechando de que tienes 6 de poder de base En esa ubicación con los Bruts entonces, sinergia hay por todos lados Con varias cartas, como les decía ya Con Patriot, con Cerebro No, tienes con Sol, Surfer, con Mr. Negative También por la inversión de coste-poder También hace que Brut se pueda jugar en un turno 6 Muy bueno, la verdad O en turno 5 si quieres Así que Brut es una carta muy buena en ese aspecto Porque tiene una sinergia total con tu mazo Y por esa razón acaba va a tener el puntaje más alto 3 puntos Criterio 4 ¿Tiene presencia significativa en la ubicación? Y sí, Brut tiene una presencia tremenda Es una de las una de las cartas de coste 3 que mayor presencia tienen no solamente por el hecho de que pongas 6 de poder eh, en total no con, eso, con, los 3, eh, con los 3 bichos ahí, sino que además los puedes bostear, tienes las sinergias con Silver Surfer donde puede tener mucho más poder todavía, o sea, se convierte de ser 6 de poder a 15 de poder con el bosteo de Silver Surfer, pero de por sí solo nada más, es una de las cartas de coste 3 que tiene la mayor cantidad de poder desplegado, eso es una cosa increíble, Blood es una gran carta de coste 3 y por esa razón tiene el puesto que tiene así que acá le vamos a poner puntaje alto y ahora en el puesto 3 el mejor amigo del hombre o mejor dicho el mejor amigo del jugador de marvel snap cosmo Cosmos es una carta que es un dolor de cabeza por el coste que tiene, el poder que tiene, que es un buen poder y la habilidad, es una habilidad increíble, porque Cosmo, así como está ahorita, no se puede contrar, no se le puede hacer nada. Incluso, muchachos, tengo un video dedicado para Cosmo donde les salgo, donde justamente salgo comentándoles y les salgo diciendo lo rota que está esta carta, la verdad, para el coste que tiene y que tiene una, un gran potencial. A pesar de que esta carta se puede ver como que está rota, es una carta muy necesaria también, porque si no imagínense los efectos de rebelarse se, se desencadenarían. Esta carta de alguna forma logra un, equil un equilibrio muy grande con estos combos de efectos de rebelarse. Y hace que todo se mantenga de alguna forma en equilibrio. O sea, la presencia de Cosmo se utiliza incluso en mazos donde se juegan los mismos rebelarse con el riesgo de que le malogre, te malogre a ti mismo la estrategia, pero que vale a veces mucho más malograrle la estrategia al oponente, que malograr tu propia estrategia con Cosmo, pero bien, comencemos impacto en la estrategia del enemigo 100% Cosmo se lleva en la estrategia del enemigo tiene un gran impacto, le matas totalmente la estrategia, por eso es que tiene un puntaje alto ahí Cosmo, ustedes han visto que Cosmo, desde lo más básico te pueden tirar un won. luego tú le juegas Cosmo ahí, y no tiene absolutamente más nada que hacer, es una carta que tiene un gran factor sorpresa porque a veces el oponente no se lo espera incluso yo he jugado contra mazos donde esperaría que no generalmente no se llevan Cosmo y al final del turno me pusieron un Cosmo ahí donde yo justo iba a jugar algunas cartas con efecto de rebelarse y sencillamente te dejan sorprendido pero generalmente Cosmo o se usa en turno 4 o 5 a veces o ya dependiendo el, lo que, como tú vayas conociendo las cartas de tu oponente y lo que va jugando vas a ver si de repente Cosmo es necesario tirarlo en, mi, en el mismo turno 3 pero en muchas ocasiones se usa en turno 6 así de bueno es como que hasta en turno 6 se usa para poder eh, obstruir digamos estas, estas, este triguereo de combos que puede tener tu oponente en el turno 6 y con eso Cosmo queda sumamente bueno sumamente rentable y con una, una capacidad de, de molestar al oponente y, de, y dejarlo prácticamente perder la partida solamente por la culpa de este perrito ahí. Criterio 2 se puede utilizar en cualquier mazo correcto 100% Cosmo se puede llevar donde tú quieras viejo es tan buena esta carta incluso si llevas un mazo con efectos continuos Solamente así como estos mazos de Patriot que hay. Puedes llevar a Cosmo con total seguridad porque no te va a lograr nada de tu propia estrategia. Y más bien si en caso ves que el oponente está utilizando revelar cosas con revelarse. Pues ahí Cosmo entra con todo y valora la estrategia. Pero en realidad Cosmo se puede llevar en cualquier mazo. Hasta los, que, hasta los más detractores de Cosmo lo llevan a Cosmo también. Porque saben que Cosmo puede llegar a ser una carta muy útil para poder malograr la, la estrategia de algún oponente por ahí con el que te vayas a chocar, así que acá Cosmo es una carta que va a ir en cualquier mazo, o sea, re, literal en cualquier mazo, no importa si llevas cartas grandes, cartas pequeñas, no importa, Cosmo puede entrar igual ya que Cosmo es una carta de coste medio puede entrar en, puede ser un híbrido entre mazos incluso, igual Cosmo está ahí viejo para fregar la vida, así que aquí se lleva pues sus tres puntazos, criterio 3 tiene sinergia con tu propio mazo y y sí, Cosmo también tiene algún tipo de sinergia con aquellas cartas que se castigan o sea, o que te castigan a ti por haberlas jugado. En este caso, por ejemplo, Destroyer es uno de los ejemplos más claros que podría tener aquí con Cosmo. Ustedes habrán visto en las temporadas anteriores cuando se usaba bastante el mazo de Spectrum, pues generalmente ponían a Cosmo también y ahí ponían un Destroyer y así el, de, el efecto de castigo de Destroyer ya no se activaba. Lo mismo también sucede con Maximus, por ejemplo, Maximus es otra carta también de poder 7, coste 3. Que si lo lanzas con Cosmo pues no le vas a robar eh, cartas al oponente Simplemente el efecto de castigo de Maximus no se va a prender entonces o no se va a activar Por eso es que Cosmo de alguna forma tiene ciertas sinergias con algunas cartas que son de castigo Que tienen efecto revelarse y hace de que llegue a ser bastante bueno también Por esa razón acá va a tener un rango medio o sea dos puntitos Criterio 4, ¿tiene presencia significativa en la ubicación? Sí, es una carta con 3 de poder, o sea, tiene bastante poder, digamos, el coste que tiene, el poder que tiene está súper, súper, súper bueno. La verdad a mí me encanta porque es una carta equilibrada en stats, se podría decir, y con el efecto que tiene o la habilidad que tiene, pues se hace mucho más fuerte todavía. Así que la presencia de Cosmo es buena, acá le vamos a poner un punto medio, dos puntitos porque la verdad tiene buen poder. Y ahora aquí les traigo de lo que es para mí una de las cartas más bonitas del juego porque tienen un alto rng y a veces te puede lograr unos milagros Lockjaw, incluso te puede dar unas grandes alegrías cuando ves que te salen ciertas jugadas. Eh, después de que lo lanzas, incluso turno 4, 5, 6, lo puedes jugar. Y de esos efectos que te puede dar Lockjaw, te puede dar grandes alegrías y unas victorias muy épicas. Comencemos con el criterio 1, impacto en la estrategia del oponente. ¿Qué es lo que pasa acá? Lockjaw tiene una habilidad única. No tiene habilidad continua, no tiene habilidad de revelarse, sino tiene una habilidad única. Entonces, ¿qué pasa? No hay cosmo, no hay... Eh, encantres, no hay absolutamente nada que le pueda contener la habilidad a Lockjaw, entonces Lockjaw eh, puede hacer tranquilamente su, su trabajo de estar trayendo cartas del mazo, ¿no? siempre y cuando tú le des cartitas a él él te va a traer otras cartas del mazo entonces tú acá incluso, si es que te lanzasen incluso un Cosmo tú puedes lanzar una carta de revelarse no importa, de repente esa carta pues que tú querías igual no se activa, pero te puede salir, no sé un Infinite del mazo y con eso ya está, ya tienes esa ubicación Prácticamente la puedes tener ganada Eso es lo que hace el Lockjaw muy interesante Y que de alguna forma eh, Si el oponente llevaba cartas como Cosmo Como Encantres Con Lockjaw o al menos acá Su habilidad va a seguir funcionando En ese aspecto muy específico Es que hace que Lockjaw sea bueno Ante ciertas estrategias de los de Que tienen las, los enemigos con algunas cartas Y pueda pasar por alto Y pueda seguir trabajando Así que por esa razón acá le voy a poner dos puntitos a Lockjaw Criterio 2, ¿se puede utilizar en cualquier mazo? Y sí, Lockjaw se puede usar donde tú quieras Claro, no siempre va a encajar en todos los mazos Pero si tú quieres, lo usas en todos los mazos Porque igual es muy conveniente que pueda intercambiarte cartas, sobre todo si tú usas cartas eh, con efectos de revelarse tú lo utilizas en la misma ubicación que Lockjaw y esas cartas pues van a triggear su efecto, van a activar su efecto de revelarse y luego Lockjaw las absorbe y te saca otra carta del mazo y esa carta tal vez que vaya a salir tiene otro efecto de revelarse, lo cual triggeré y te puede favorecer, entonces sí, o sea como un principio general Lockjaw puede entrar en cualquier mazo que tú quieras, si tiene cartas pequeñas pues mejor aún todavía, ¿no? tiene algunas cartas, tienes no sé, pues cuatro cartas pequeñas y el resto de tu mazo son cartas medianas. Así grandes, pues te conviene obviamente Lanzar todas esas cartas pequeñitas Para que luego Logjao pueda comenzar a sacar Las otras cartas más grandes de tu mazo Y te ahorra un montón de coste de energía en ese transcurso no Entonces por ese lado Es que Logjao yo creo que se puede utilizar En cualquier lugar sin ningún problema Y va a llevarse el Tres puntos acá, lo más alto ¿Logjao tiene sinergia con tu propio mazo? Por la habilidad que tiene Logjao Sí, tiene totalmente sinergia con el mazo Incluso puedes hacer pues unas combinaciones He visto, por ejemplo, que se utiliza a veces en mazos de descarte Y se, us y se usa demasiado bien Porque Logjao ahí hace esa combinación de que Echas una carta, descarta, no activa un efecto de revelarse Que descarta una carta de tu mano Luego la esa carta la pone, saca otra del mazo Y esa, esa carta del mazo también tiene un efecto de revelarse que descarta y hace que el ciclo, el ciclo, por ejemplo, del descarte sea mucho más potente. Entonces, Lockjaw, por ejemplo, en este aspecto potencia bastante también, digamos, el tema este de, de la sinergia que puedes tener con tus mazos, entre tus propias cartas en este caso, ¿no? Logjao es un vehículo para que tu mazo pueda sinergiar mucho mejor. Eh, no sé, puedes ponerlo en mazos Patriot, en mazo también de Mr. Negative, donde brilla mucho también Lockjaw. Entonces, puedes hacer de que tu mazo de por sí que era, digamos que sin Lockjaw sería pues, tendrías que limitarte en un tema de los robos, ahí que vayan saliendo carta por carta, pero acá con Lockjaw haces que todo sea más agresivo, que los, que los que puedas ir poniendo cartas que ya no necesitas ¿no? Jugar cartas que no necesitas intercambiarla por cartas de repente que van a ser muy necesarias para poder ganar la partida y eso hace que Lockjaw la verdad en especial sea una carta muy, pero muy pero muy buena con el tema de las sinergias del en tu propio mazo y puede ayudarte bastante a poder obtener victoria como saben es un efecto de RNG. que en el logjao pero sigue siendo medio calculado si sabes cuáles son las cartas que te quedan en el mazo y con eso puedes saber oye mira lanzo esta carta de acá y tengo una una probabilidad de repente del 33% o del 50% o del 25% que me salga justo la carta que necesito para poder ganar la partida o para poder tener un turno más fuerte entonces por esa razón es que el o acá se lleva totalmente los aplausos en el tema de sinergia con tu propio mazo así que van tres puntos también ahí. criterio 4 tiene presencia significativa en la ubicación Debido al poder que tiene Lockjaw que es un poder bastante balanceado por el, la, la gran habilidad que tiene. Me parece que lo veo muy bien que sea un 3-2, la verdad, Lockjaw ahí. Dos de poder, digamos que aún así tiene cierta presencia respetable en la mesa. De 0 a 2, imagínense, ¿no? Hay una buena, una buena cantidad de poder ahí. Por tanto, acá le vamos a poner igual dos puntitos. Y ahora en el puesto 1, la reina de los costes 3. Waves viejo, una gran carta Una de las cartas TRS que incluso Desde la temporada 1 Se conocía como tal, estaba súper posicionada Y vamos al criterio 1 Impacto en la estrategia del oponente 100% Waves puede malograr La estrategia de muchos arquetipos Sobre todo aquellos arquetipos que están Jugando cartas pequeñas ¿no? Y que generalmente juegan dos cartas por turno A más, estas sinergias Por ejemplo ahora que actualmente hay con Sabu ¿no? Donde también eh, O con Cera De repente donde queremos también bajar un poco el coste de las cartas para jugar más cartas En el turno final o en el turno 5 Pues ahí entra Waves para poder evitar Todo eso, en muchos casos Waves Te deja jugar una sola carta En el mejor de los casos dos cartas Pero más de eso no va a dejar, así que Wave es una forma de poder arruinar La estrategia y poder favorecerte también Pero bueno, ahorita con el tema de la Impacto En estrategia del oponente Hay bastante, incluso por ejemplo Si el oponente es de jugar solamente Mazos grandes, no cartas grandes Pues acá también le utilizas a Wave en turno 3 Y puedes utilizar de repente Un líder para poder copiarle la mejor carta Que vaya a lanzar ese oponente, lo cual Es una, muy, una estrategia muy buena y muy potente También con Wave, y lo otro También es que se está jugando con Galactus Usas Wave en turno 3 y en turno 4 Estás usando Galactus en una ubicación Que generalmente va a haber una ubicación vacía Que vas a tener ahí, que el oponente también la puede dejar vacía entonces tienes Galactus Y con eso ya vas comenzando a hacer todo el combo de más Entonces está interesante Wave por eso Porque tiene muchas cosas por hacer Pero como te digo está en el impacto En la estrategia del, contra la estrategia del oponente Muy buena Wave acá Así que por tanto le vamos a poner 3 puntazos Criterio 3, sinergia con tu propio mazo y sí, Wave puede sinergiar al 100% con tu mazo Incluso generalmente los mazos que lleva la gente o la mayoría de mazos que hay Tienen siempre algunas cartas grandes de respaldo Entonces Waze puede servir para poder adelantarse, podría decir, esas cartitas y poder lanzarlas en turno 4 Hay buenas cosas, incluso por ejemplo también eh, cuando se usa Leech ¿no? Lich por ejemplo Wave en turno 3 Lich en turno 4 y con eso le puedes Manobrar de forma temprana La estrategia al oponente y de repente Ya no sabe ni qué va a jugar porque ya le desactivaste Muchas cartas con Lich, lo cual hace que sea Bueno, acuérdense que en el turno 4 Cuando Wave hace su eh, Hace su efecto, pues en turno 4 El oponente puede lanzar una sola carta nada más Entonces Lich cabe muy bien porque Le vas a, vas a maximizar el efecto De Lich ahí en turno 4 también Entonces Wave tiene muchas formas Incluso en, en mazos de coste pequeño. Yo, por ejemplo, cuando utilizaba a Silver Surfer en un mazo puro de Silver Surfer, llegué a utilizar Wave con líder y me, me llegó a ir muy bien. Porque incluso había eh, momentos donde yo tenía, por ejemplo, Wave en turno 3 y luego salía a líder en turno 4 y le copiaba una carta muy fuerte al oponente. Y me ayudaba bastante a avanzar en la partida. O también podía usarlo incluso también a Wave en turno 5. Si veía que el oponente me jugaba muchas cartas y yo no tenía nada bueno para jugar. Utilizaba a Wave en turno 5 y luego utilizaba a líder en turno 6. Igual podía llegar a ganar la partida. Era una cosa de verdad. Wave es una cosa muy buena. Es una carta excelente. Y que puedes buscarle. Incluso con cartas pequeñas. Puedes buscarle hasta la sinergia también con Wave. Porque es, tiene una gran amplitud en el tema de utilizar cartas grandes. ¿no? O, o usarla. O llegar a hacer que el oponente solamente use una sola carta también. Entonces. En el tema de sinergia. De, de sinergia con tu propio mazo. Puedes usarla en muchos mazos. Tiene una gran versatilidad. Como ya les digo. Tiene. Este es un doble filo Wave acá. Tanto en estrategia contra el oponente como para ti mismo. Hace que sea una carta muy enriquecedora. Así que van sus tres puntazos acá también. Criterio 4. Presencia significativa en la ubicación. Wave así como Cosmo también. Es una carta 3 que tiene 3 de poder. Y tiene un gran efecto. Es un efecto muy bueno. Pero que de cierta forma también tú le puedes poner un Cosmo encima. Pues si justo le adivinas ahí también le apagas el efecto a Wave. Tiene ciertos counters ahí. Pero de todas maneras Wave es una carta con un poder bastante respetable. Se hace, se hace notar su presencia esencia de igual en una ubicación y por tanto aquí le vamos a poner un rango medio, le vamos a poner dos puntitos y aquí muchachos Wave se lleva el primer lugar, ustedes saben que Wave tiene muchas virtudes, incluso sobrepasa las virtudes que tienen muchas otras cartas que ya hemos mencionado de coste 3 pero saben algo, una de las cosas más poderosas que tiene Wave y una de las cosas que puede lograr solamente ella es poder bajar tres cartas bastante fuertes en el mazo de destrucción ustedes ya habrán visto este, co este combo donde se juega She-Hulk, líder y muerte en turno 6 al mismo tiempo las tres cartas y es por eso que hoy por hoy entre todas las cosas demás que puede hacer este wave yo la considero para mí la mejor carta de coste 3 tier ese eh, que hay en el juego en estos momentos Cosmo y Logjaw empataron en puntaje, pero Logjaw le lleva a la delantera ya que incluso Cosmo no puede conterear la habilidad de Logjaw, lo cual le permitiría aún así intercambiar cartas con las de tu mazo. Las menciones honoríficas en este video se lo llevan Silver Surfer y Sabu, que son cartas importantes en el metajuego y que han servido para traer a la vida muchas cartas que ya no se estaban utilizando tanto de coste 3 y coste 4. Su mejor desempeño de esta carta se encuentra en los mazos híbridos. El problema de estas cartas es que son fácilmente contereables y sumamente dependientes de otras cartas para poder funcionar bien por ejemplo sin brut la eficiencia de silver surfer en un mazo baja demasiado hasta el punto de que pierde un poco de sentido usarlo en el caso de sabu su desempeño parece ser un poco mejor porque se puede jugar desde el turno 3 y así puedes ir aprovechando turno tras turno el efecto continuo que te puede ofrecer sabu para poder lanzar algunas cartas más de coste 4 que están reducidas a coste 2 el problema de jugarlo tan temprano a Sau es que también te estás exponiendo a varios counters como Encantres, como Sandman o la misma Rogue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estas cartas necesitan de otras cartas para poder crear sus propias condiciones óptimas. En cambio, las otras cartas que ya he mencionado, por ejemplo no dependen de Silver Surfer para poder tener una buena eficiencia dentro del campo de batalla. Digamos, Cosmo no depende de Silver Surfer, Brute, por ejemplo, no es dependiente de Silver Surfer porque puedes utilizarlo en mazos Patriot, de mazos Cerebro, y va a seguir siendo y de bueno brut sin necesidad de que exista Silver Surfer ahora, si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante, recuerda que me puedes apoyar con un like en el video si te ha gustado de repente y tienes cualquier duda o consulta puedes dejar también cualquier comentario que ahí estoy para poder responderlo a la vez también que tenemos el canal de Discord recuerdan, canal de Discord, ahí todos están invitados, en la descripción de este video se encuentra el enlace de invitación también todos los días de lunes a viernes por las noches estoy streameando en la plataforma morada, si tienes cualquier duda o consulta, pues hay un montón de cositas para hacer ahí pues puedes ir y sin problemas también gustosos te podremos recibir así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti